Para un fallo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ah, ¿Eh? ¿qué? ¡Gracias! fallo, ¿ah? Escritor carismático, estricto hábito, extingo -me a diario. Los diplodocus necesarios Finiquito con ansiolíticos y brindo con lo más barato Berridos al fuego del cielo, aullidos al punto blanco Plaquito pero con nervio, hermanito, puto asco Escritor carismático, estricto hábito me a diario constrictor, agobio, instinto básico, espurio bastardo, no esquivo el barranco, habito el vacío, pinto guarro, no lo esquivo si es falso, típico del fallo, lo aniquilo a calos, chico moscajo, único chavo, lo lio a cartón, amigos escasos, auténticos hermanos, no critico, me callo, no digo, lo hago, sigo a mi llanto, no me complico a que no, no, no, no, no, Dicho malo pico y mato, basilisco cabrón, incluso macabro, Psicodélico nato, imagino sacarlo Sin condición amor, brinda al diablo y adiós Alajo al grano, delirio perdido, me tiro taquicárdico, estado crítico, largo y tendido, rápido pa' abajo Escenario de asfalto, vámonos Quiño el ciudadano pipa, pipa, pum, pum, pum. Puño en el ano, jodido callado Unido a mi barrio, se sí. Diviso curación retrocediendo pasos, ¿Qué? medito en silencio y grito desgarrado, os pido callaros. Sí, sí, sí, sí.